de hoy 30 de mayo gracias, gracias mil por estar acompañándonos reciban un saludo afectuoso de parte de mi esposa y de servidor, y un fuerte abrazo y la mejor de las bendiciones que ustedes pueden recibir de parte del Altísimo y vámonos al tema de hoy Jesús enseña sobre la ley en la antigüedad pues, o sea cuando Jesús estuvo aquí, y después de todo eso y todavía en algunas regiones de este mundo se sigue practicando mucho la cuestión de la ley Pero veamos lo que nos dice el Señor, el Señor Jesús cuando Él enseña sobre la ley Y lo vamos a ver ahora en la Biblia Dios habla hoy Y estamos en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20 Está bien interesante, fíjense lo que dice el 17 No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas No he venido a poner fin sino a darles su pleno valor o sea, todo lo que la escritura enseña y que enseñaban los antiguos todos los profetas, todos todo los doctores de la ley de que había antes los fariseos, los saduceos y toda esa gente Dice, si yo no vengo a quitar todo esto sino más bien vengo a darles su verdadero valor que tienen las cosas porque está bien interesante lo que sigue, veamos el verso 18 pues les aseguro que existen en el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto y ninguna letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento, y es que todo va a tener un tiempo, cuando Dios venga allá por su iglesia, que yo espero que tú y yo vayamos en el arrebatamiento de la iglesia, todo eso va a continuar así, por eso está la palabra, por eso nosotros hablamos mucho de la palabra, que tú le das la palabra, ...y que tengas la comunicación con Dios a través de la oración... ...y que ya sabes que el camino es Jesús... ...entonces no podemos salirnos de, de ese cuadro... ...porque entonces estaríamos cometiendo una gran falta... ...o un gran error... ...entonces dice que nada, no se va a quitar nada... ...hasta que llegue su cumplimiento... ...verso 19... ...por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley... ...aunque sea el más pequeño... Ni enseña a la gente a obedecerlo Será considerado el más pequeño En el reino de los cielos O sea, si no estamos enseñando Lo que es correcto, cómo es correcto Lo correcto de la palabra Porque ahí están los mandamientos Pero el que los obedece Y enseña a otros A hacer lo mismo Será considerado grande en el reino de los cielos Fíjate nada más Si tú y yo nos apegamos a la palabra Buscamos el camino correcto que dice la escritura que Jesús es el camino que Él es la verdad y que Él es la vida entonces si conseguimos entrar en ese camino correcto precioso de la relación de nosotros con el Padre a través de Cristo Jesús vamos a enseñar las cosas de la manera más correcta y es lo que estamos pretendiendo nosotros al estar haciendo este devocional veamos lo que dice el verso 20 porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y aquí es donde se pone esto bien serio, bien pesado, bien, bien interesante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, tú y yo, y cualquiera que esté escuchando esto? Dice que si no superamos a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo justo ante Dios, no vamos a estar en el reino de los cielos. Fíjate lo que tenemos que hacer, superar, y para eso tenemos las Sagradas Escrituras, y para eso tenemos el, la oración, que es la mejor comunicación de nosotros con Dios, el amar a nuestros prójimos, el amarnos los unos a los otros, el enseñarnos a respetar, y entonces estamos cumpliendo con la ley de Dios. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a orar para que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría de hacer las cosas de la mejor manera te parece correcto? Entonces oremos. Padre le adoramos, Padre le bendecimos. Cómo no darle gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por cada pasaje bíblico que podemos leer, pero que lo podemos entender para poderlo poner en práctica. Y para ello pedimos de la sabiduría, del discernimiento, como dice en su santa palabra. Denos ese espíritu de discernimiento para entender, para comprender para poder nosotros saber y poder enseñar y enseñar a los demás cuál es el verdadero camino hacia este Padre Santo que podamos enseñarles que el verdadero camino es Cristo Jesús, para que se pueda derramar también de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder vivir la vida espiritual que se quiere y demanda de nosotros Padre, denos la sabiduría y el discernimiento para serle fiel y aprender y enseñar a otros, para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, mi amado, bendiciones, mi amada, y yo espero que eso venga a ser de ayuda y de bendición para tu vida.